Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy estamos en un nuevo vídeo, dale otra FlowBather, bien Hoy estamos en un nuevo vídeo de... Otra vez reaccionando a algo de Gumball En este caso vamos a saber todo sobre el virus de la alegría Bueno, es algo que se está poniendo bastante de moda con Gumball Y como no sé, pues lo que es, pues vamos a verlo explicado Así que esto es una nueva vídeo reacción Como hacemos todos los días que subimos vídeos por cierto, he subido a mi comunidad que no tenía ordenador porque se me ha roto Pero ya está de vuelta el titán, ya está de vuelta el canal así que ya me puedo permitir subir vídeos. Así que estoy bastante feliz porque ya tengo ordenador y ya podré jugar y ya podré editar, grabar y hacer muchas cosas Así que, sin matilación que comience este vídeo Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción, tenéis mi Instagram y mi Twitter también tenéis mi correo por si me queréis mandar cualquier... También tenéis mi correo por si me queréis mandar cualquier otra cosita. Ya sea lo que sea. Así que si mate la siguiente, como he yo antes que comience este vídeo. Pues bueno, pues ya estamos por aquí. Ya tenemos el vídeo. Vamos a dar un poquito el micro por aquí. Así que vamos a darle ya al play. Vamos a ver qué es el virus de la alegría. 3, 2, 1. ¡Ay, que no le di! Hola, Ahora yo sí. soy Ferdan y bienvenidos a Zombies. Hola, Fernan. Ojo, vamos a dar un poquito porque Está un poquito alto Antes de empezar el video, quiero decirles que hay spoilers Así que ya están No pasa a... nada no A pasa pedido nada. de muchos zombies Hoy vamos a hablar y profundizar un poco más sobre esta peculiar infección Me pareció bastante curioso al momento de investigar sobre este virus Llamado el virus de The la alegría Joy. Que sale en una serie animada de Cartoon Network Llamado el increíble mundo de Gombal. Para poder entender un poco Y que queden claros Para las personas que nos siguen esta serie Los capítulos son totalmente individuales Y no afectan a la historia principal De los personajes Vale Ojo al origen La alegría La alegría lunes. Es Un, día un lunes no voy a salir normal. muy bien Gumball y Darwin Están molestos porque es lunes Anaís viendo esto, le dice a Richard que los niños necesitan un abrazo para poder aliviar su molestia. Él decide dárselo, pero los pequeños se niegan. E igual, Richard decide hacerlo y dice que no será cualquier abrazo, sino será un super abrazo que está lleno de todo el amor y la felicidad del mundo. Y aquí Ojo, qué es cuando todo empieza, porque al hacerlo se crea una explosión de arcoíris y colores y de esta forma convierte a los hermanos en los pacientes ceros de esta infección Ojo. Pronto veremos que Darwin Está sonriendo todo el tiempo Menos Gumball Que sigue aún un poco molesto Ya está que contagiado. Tarda, Ojo. Dependientemente de la forma de ser de cada persona Pero lo curioso aquí Es que sus pies se mueven y chocan juntos Como si estuvieran felices O bailando en algún tipo de musical noventero Simeon se da cuenta De que algo raro está pasando Porque ve que ellos están felices Siendo lunes Y eso no es todo porque también ven cómo es que cuando empiezan a toser Salen algunos colores de su interior Así ¿Qué? que son llevados a enfermería O sea Aquí podemos sugerir que ojo, El virus de la alegría virus, Una vez eh, llegue a tu cuerpo No hagamos convertirá en una persona llena de ganas de morder o hacer daño a otra Sino que en este universo Es totalmente diferente Porque al contrario Al infectar a alguien El individuo se volverá feliz Pero un no? grado más elevado poco a poco, nos podemos dar cuenta que esto se transmite por medio de abrazos o estar al contacto con los infectados. Y como todo virus zombie, ¿Ojo? también se transmite por medio de los fluidos corporales, como en el universo de 28 días después. Síntomas de la infección, ojito, eh. Vamos a ver qué trae y los síntomas. Los síntomas que sufre el paciente antes de llegar al nivel de su transformación final, es la intensidad y la forma en la que sonríen Incluso al tratarse de dar vuelta la cara O sacarse la boca La sonrisa ¿Qué? permanecerá ahí Sus ojos están abiertos casi todo el tiempo Acompañado de sus pupilas Estando no, completamente y la boca te tiene que doler ya hace, Y brillando alcanzando un grado Más allá de la felicidad Sumando a esto también Las alucinaciones que tienen Que produce aún más felicidad Por la distorsión alegre de la realidad Como ver este tipo de cosas poco a poco, se acerca el final Cuando empiezan a convulsionar y toser Donde finalmente se puede ver Cómo es que sale una especie de espíritu oh. O aliento colorido De sus cuerpos Luego de esto, se según el electrocardiograma Ellos mueren Pero pronto, Ultra. vemos que la felicidad Ha ocupado cada recóndito espacio De su cuerpo, mostrando un arco iris En el monitor Y así, de esta forma Gumball y Darwin es bueno el video. Son reanimados en una especie de zombies felices que tienen como objetivo, así como los zombies de otros universos, el poder infectar a todo el mundo. A todo el mundo. Cabe sí, mencionar sí, ¿no? también que los síntomas Pero... que he narrado anteriormente solo son para los pacientes ceros, que en ah, este vale. caso son Gumball y Darwin, porque una vez que empiecen a infectar a los demás en toda la escuela, el tiempo de infección es de inmediato, logrando que el virus pueda propagarse más rápido en todo el mundo de este universo. Ojo, eso es lo que iba a preguntarlo, porque dije pero, dije, pero hay cura, o sea, iba a decir, pero Se hay puede cura. puede combatir algo así como Ojo. pocas veces hemos visto en el universo de The Walking Dead, que es camuflarse como los infectados. Por ejemplo, lo podemos ver cuando Simian trata de sonreír para que no pueda ser detectada, evitando así ser atacada por los abrazos que pueda recibir o ah, la claro, otra forma bueno. es vestirse de varios colores. Así, también podrás pasar invisible por los infectados. Y hasta donde se puede entender, solo hay una forma de controlar a estos infectados felices, y ¿Cómo? que es casi parecido como en el universo de R.E.C., que en vez de leerles extractos de partes de la Biblia, los infectados salen del trance o la posesión del virus cuando escuchan o ven algo que es muy triste para esa persona. Como la canción ah. que pone Simeon, que para el director, tiene un significado bastante profundo y triste. Que logra que éste salga corriendo y ya no se note signos de infección. Lo que más me gustó de este universo es que tiene como referencias a muchas... sea, pone la, la mano como, como un zombie. a medida de todo el video. Un capítulo aparentemente divertido que poco a poco... O sea, el virus es, es un zombie pero feliz. Aún así los infectados estén felices. ¿Se imaginan esto en la vida real? Sería sumamente perturbador. Pero por otro lado, ellos siendo infectados estarían felices... Es como vivir en un sucuyomi infinito de felicidad. Ahora dime tú, zombie, ¿qué te parece este virus? Ha estado bastante guapo, ¿eh? Cojan esta premisa como un virus que puede Pues bueno, el vídeo me ha parecido bastante bastante interesante porque he visto en estos días he visto cómo se ha, bueno, se ha hecho viral esto de lo de la... la... infección... Bueno, el virus de la alegría, o algo así Así que la verdad que me ha parecido bastante interesante Porque quería saber lo que era Y así lo traía al canal Ya que, como he dicho antes, ya tengo ordenador Y ya podré grabar por eso lo quería traer también al canal Me he esperado un poquito a ver Y lo quería traer al canal Pero este vídeo me parece interesante Sabéis que lo tenéis por abajo, por la descripción Muchas gracias al creador de este vídeo Por explicarme todo lo que pasaba Así que... Pues eso, la verdad que el vídeo me ha parecido bastante bueno. Me gusta cómo narra este, esta persona que hace el vídeo, ¿no? Así que ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Y espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.